Otro más en la ventana Esperando que algo cambie, pero nada No cuento los años, nena, cuento las mañanas Disfruto lo que hago por si acaso se me acaba Intentando conocerme, pero qué va Esta puta incertidumbre que me quema Entra la luz por la persiana, pero está bajada Y no puedo evitar que me recuerda cada luna de su espalda y si es que trato de arreglarme pero pinta feo Corazones tan entre rejas como en hojas de solfeo sí, Está nublando dentro y no he traído el chubasquero Otra vez dolor de muela por no mostrar lo que siento eh, ¿por Porque no quiero, ir. Eso ya me lo sé, sí, ya me lo sé, biz. Otra portada pero siempre el mismo cuento, biz. No me y lo he leído ya no Juan pis. Sin este vídeo yo no dejo en el tintero pis. Estaba santa con los dientes en el techo pis. Estoy dispuesto a pedir, quiero un cadenón con el color del pis. Y un Lamborghini rosa para que pregunten por qué. Y decirles por qué sí. <ríe> Diles que no soy de aquí Estas ganas de batirme cada vez se expanden más en mí Siempre quise más, más de diez, más de 100 más de mil No puedo elegir, en la vida que recibí uh, uh, uh, bit, uh, bit, uh. Otro más en la ventana Esperando que algo cambie pero nada No cuento los años nena, cuento las mañanas Disfruto lo que hago por si acaso se me acaba pero que va Esta puta incertidumbre que me quema Entra la luz por la persiana Pero esta bajada Y no puedo ver Solo está en el